Vamos a seguir ya, ya hay que dejar la lotería. Y el siguiente tema, no, si señores, no me voy para la vega. es que el gobierno aplicará la tercera dosis de vacuna Ay, contra Dios el COVID-19 a la población. Como diem, el vaga, gabinete no de salud informó este jueves que ya es un hecho la aplicación de una tercera dosis de la vacuna contra el COVID-19 con el objetivo de proteger a la población de las mutaciones del virus, las cuales han provocado rebrotes en otros países. La tercera dosis será un mes después de la segunda y será de una farmacéutica diferente a las dos anteriores, según manifestó Raquel Peña durante una breve rueda de prensa en el Palacio Nacional. Luego de reunión con el presidente de la República, Luis Abinader, la disposición fue tomada para fortalecer a la población de las variantes y Peña expresó que el mandatario se reunirá con el Gabinete de Turismo para tomar las medidas correspondientes para evitar la entrada de la variante Delta originada en la India. Escuchemos el video. Toda esa tercera dosis será eh, aplicada mínimo al mes después de haberse aplicado esa persona la segunda dosis. Para la tercera dosis, pues ya se están haciendo y se han hecho toda la, la diligencia necesaria para que realmente sigan llegando las vacunas. Nosotros estamos previendo y adelantándonos para que todos nosotros podamos estar más protegidos luego de esa segunda dosis, una tercera dosis. Hoy el presidente eh, que encabezó la reunión del Gabinete de Salud, en donde tomamos esas decisiones, pues se estará reuniendo con el Gabinete de Turismo para tomar las medidas que sean necesarias y así también protegernos. Señores, ahí podemos escuchar a Raquel Peña, lo que hablaba sobre la tercera dosis de vacuna. Lamentablemente ya han salido personas diciendo por lo que plastificaron su tarjeta, que ya había una tercera. Y se rumora que es para la ayuda de los anticuerpos y que estaban también diciendo que posiblemente la amplíen porque quieren poner una cuarta. Señores, Oye, ¿pero no, ¿y este invento lo que hay ahora? No, eh? no, Tan no, eso no, no hay invento, Tan eso no hay que todo el mundo. lo buenas! Buenas. Sí, buenas. Buenas. Sí. sí. Sí. Mira, si la primera vacuna me puso a dormir boca abajo, yo me imagino la tercera. Ay. ¡No! <risa> ¡Viva, viva! Eh, llama a Neto a nivel privado para que <risa> sigan durmiendo. <risa> pero Dios mío. Ay, ¿Cuántas Dios cosas? Mío. ¿Eh? Santiago, oye, esto es la historia, Pai. ¿Eh? <risa> ¿Cuántos locos hay de Vacorí? ¿eh? <risa> no, pero ella no es loca, no, porque ella está diciendo algo que la puso a dormir la primera vacuna. ¿Y la ah, que era ella. Oye. <risa> oye, era... <tía? risa> <risa> Ay, Dios mío, me <risa> No, ¿Tú? Que ella... no <risa> ¡Ah! No. Ah, Dios. Ahí en el aire todavía, Dios mío. <risa> no, no, <risa> enfócalo es que, ahí solo, ahí enfócalo. Ahí. Le pusieron a la niña más cerca hoy. Bueno, bueno, Dios mío. Tú eres culpable por la nueva cepa. La nueva cepa, la tercera. Yo quería que pusieran tres de <risa> una vez. Yo quería que me pusieran tres vacunas. Y todas las que vengan, me las pongo yo todas. <risa> ¿Y Claro, claro, pero bien nuestro. Bueno, vamos a vacunarnos. La vacuna, claro. hay que vacunarnos aquí? Yo tengo mis dos dosis y si viene la tercera me la pongo. Ver, doy, doy, doy. <risa> Nosotros eh, eh, <risa> todos, Me puse la segunda. No voy a entender fecha, que, es que no le ha <risa> <la> tocado todavía. <risa> me voló, ven usted ahí. Fue <risa> yo que lo llevé a la fuerza ahí. <risa> a vacunarse. Chequealo ahora, si no estábamos como a ella, y que No me hubiese gustado antes. que esta época de COVID estuviera dirigiendo a Trujillo. Para Yo que. voy a ver quién se había atrevido a decirle que no a Trujillo. Que no se va a vacunar y que van a hacer un teteo, un rabo chivo, ¿eh? Ah, no, no. no. No, no, hubiese, no hubiese Ni existido, la T de teteo. Los muertos no hubiesen sido no por hubiese COVID, teteo. sino por la policía. Por sí, la es. Policía. La policía ¿Eh? era que había matado Hubiera mucha gente. Fuerte el, el, el tiempo en ese, si Trujillo hubiese estado. Hay otra cepa eh, que, que viene de. Sí. Es que el virus, bueno, señores, muta dentro del cuerpo. Cuando encuentra refuerzo, se multiplica y se vuelve un COVID más fuerte. ¿Me entienden? La gente no lo entiende. Hay que vivir atacando. Esta es una enfermedad nueva que con el tiempo que vamos a ir desarrollando y, te, y dominándola poco a poco. Claro. Desde que usted Así nació, es. lo están vacunando y se están quejando. Entonces, ahora por una vacuna, quieren hacer un show. Sí, ¿cuál Así es, es. Porque tenemos una vacuna. Aquí yo tengo una más en este brazo. Desde usted no que usted nace, magia, no lo... claro, creo que, claro. que a los claro. dos días o los tres días hay que llevarlo al hospital a, vacunar sí. a los muchachitos. Desde que una nace. tarjeta le dan para que usted. Todos los meses a los niños, tienen que volver. ¿cierto? Entonces, usted tiene Así que vacunarse es. todo el mundo para poder salir de esto. Vamos rumbo a dos años. Sí. Bueno, señora, vámonos.